siempre me he enamorado el cacao. Me ha gustado porque uno mira que es un cultivo donde usted lo, lo trabaja con su familia, donde usted mira a sus y los mira como sus hijos, que tienen ya que están comenzando a florecer, a echar sus pepitas, uno se enamora de ellos. Que es la idea de sacar una chocolatina, de por sí me fascina el chocolate. Acá es cacao más? el común, sí. Ah, okay. eh, ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Hay veces uno es más dulce, el otro puede ser ah, más, yo. un poco más agridulce, uno puede eh, cambiar en la forma de procesamiento, puede ser más fácil para procesar. Y